Estimado aprendiz, bienvenido a la actividad interactiva Conociendo la norma, correspondiente a la actividad de aprendizaje 3. Esta actividad interactiva consiste en responder correctamente algunas preguntas relacionadas con las normas APA. Debes seleccionar la opción correcta de las cuatro posibles. Una vez terminada la opción, envíe captura de pantalla para dar cumplimiento a la evidencia propuesta. Y entonces tenemos 10 eh, preguntas que nos van a hacer con 4 opciones de respuesta. El orden correcto para desarrollarla sería así: vamos aquí, acá, acá, acá, acá bajamos y volvemos a, hacia la izquierda. Empecemos con la primera. ¿Sí? cuando su trabajo está siendo influenciado por otra persona, b cuando obtiene datos de información que por su trabajo, c cuando la información no será considerada de conocimiento general y d todas las anteriores. Respuesta correcta para esta primera pregunta es todas las anteriores. Correcto. Esta es la opción de respuesta no. correcta. Felicitaciones. Para esta ocasión, para la segunda pregunta, la opción correcta sería la A. Es una cita de autor. Correcto, esa es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. A es una referencia de capítulo de texto, B es una referencia de texto, C es una referencia de versión electrónica de un libro impreso y D es una referencia de sitio web. Para esta tercera opción, la respuesta correcta sería la C. Correcto, esa es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. A ah, es una cita de autor de más de 40 palabras, B es una cita de más de 40 palabras, B es un parafraseo de más de 40 palabras, B es una cita de texto o de referencia de autor, no importa el número de palabras. La opción correcta sería la A es una cita de autor de más de 40 palabras. Correcto, es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. Haz una referencia de texto, es una referencia de capítulo de texto, es una referencia actual. Capítulo es incorrecto porque ya hablan números de páginas. La respuesta correcta sería B: es una referencia de capítulo de texto. Correcto, es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. Se citan dos autores, se citan dos o más autores Se citan más de tres autores Repiten los autores citados La respuesta correcta sería Se citan dos y más autores Correcto, la opción de respuesta correcta Felicitaciones omitir URL y la fecha de publicación, mientras los apellidos de los autores, omitir el nombre de publicación, todas las anteriores para esta ocasión la respuesta correcta sería la omitir la URL y la fecha de publicación correcto, es la opción de respuesta correcta, felicitaciones Es una cita de autores, una cita de texto, es una cita de sitio web, es para autores. La 8, la respuesta correcta es la P, es una cita de texto. Correcto, es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. Video, especial serie de televisión, video en línea o post. Oh. Respuesta correcta: video en línea. Correcto, la opción de respuesta correcta: felicitaciones. Obra o artículo público uniformemente, blogs, artículo de sitio web, artículo de periódico en línea. Para esta décima y última pregunta, la opción correcta sería la de artículo de periódico en línea. Correcto, es la opción de respuesta correcta. Felicitaciones. Felicitaciones por su desempeño. La voy de aplicar las normas APA apropiadamente. Con esto terminaríamos la actividad interactiva de la dos.